Hola, soy Natalia, ¿cómo estás? Y seguimos con estas recomendaciones de seguridad. Hoy hablamos sobre el extintor. Este es un elemento pensado para actuar en principio de incendio. Este está preparado para fuegos generados por papel o madera, líquidos, combustibles o cortocircuitos eléctricos. Lo que tenés que tener presente siempre es esto, mirá el relojito. Que el relojito tenga la flecha indicando la parte verde. Eso nos indica que está preparado para que podamos actuar cómo tenés que hacer para actuar en caso de incendio retiro el precinto plástico cuando retiro el precinto eh, metálico puedo tener acceso y que si yo gatillo va a salir lo que tengo que hacer es pararme cerca del principio de incendio apuntar con la manguera y disparar esto va a hacer descargas y va a sofocar el principio de incendio esas son las recomendaciones que tenés que tener en caso de que necesites utilizar, no es un elemento para jugar, no hagas bromas con él.